Yo recuerdo en una una charla que hicieron en Tecnópolis, también muy sí, interesante bueno, por lo de Nisman, ¿no? Sí, sí, muy linda. Sí, bueno, yo creo que los Wikidix de Nisman, así cuando me preguntan cuáles fueron los más importantes de la Argentina, siempre digo los de Nisman y los del Grupo Clarín, ¿no? Que eh, justo me tocó la, la época 6, 7, 8 y fui una sola vez, pero lo pasaron. No, no, me condenan, lo pasaron tantas veces ah. que parecía que iba todos los días, a 6, 7, 8, ¿no?, Mo mostrando, y, y le daba muchísima pelota, digamos, a a al tema Clarín, entonces como que lo de Nisman quedó un poco tapado, o sea, no no, no le dieron la misma importancia que le dieron a los cables del grupo Clarín, ¿no?, y, y para mí era muy, o sea, que un fiscal argentino este estuviera prácticamente trabajando para la embajada de Estados Unidos, que le llevara... Le, le avisara de todos los dictámenes de, todo, de no solo de él sino también todos los fallos del juez se los anticipara que le llevara este borradores de un dictamen para que se lo corrijan en la embajada y, y como un chico lo, le dijera no tenés que volver con otro mejor o sea eh, una en la causa quizás más importante de la historia argentina con una falta de soberanía tremenda no este, realmente me parecía muy preocupante porque Siempre pienso que si, si Argentina no es nuevamente blanco de un ataque terrorista es porque los terroristas no tienen ganas, porque claramente ni el sistema de inteligencia ni el sistema judicial ha demostrado que está a la altura de, de esclarecer un, un, un, un asesinato de esa magnitud con ese nivel, digamos, de juego internacional, ¿no? Que es un poco también, me parece, que la muerte del de suicidio de Nisman es lo mismo, ¿no? Que de algún modo cuando entran a jugar intereses internacionales muy poderosos, Argentina está como para el cachetazo, ¿no? Y, y nos tenemos que eh, comer toda esta película de que a misma lo asesinaron, ¿no? Cuando yo si hay algo que hice, trabajé tres años en el Washington Post de policiales, es aprender a eh, eh, analizar una escena de crimen y a analizar pruebas forenses y a mí no, no, no tengo ningún interés ni nada en que esté vivo, que esté muerto, que lo hayan matado por esto o por lo otro, pero la ciencia demuestra claramente que Nisman se suicidó y, y, y hay un montón de intereses políticos y hasta geopolíticos eh, que, que, que llevaron a mucha gente a, a, a través de medios muy importantes a pensar de que lo habían asesinado, no que también, bueno, aparte del morbo que siempre existe, no hoy en día eh, he visto encuestas que eh, el 30% de los americanos piensan que Elvis está vivo y obviamente que a Marilyn Monroe la mataron y un montón de cosas que Chabran está vivo también seguramente cuando hagan encuestas se acaba de dar lo mismo y, y la gente hay muchas veces cree lo que lo que el morbo o, o, o las leyendas urbanas te llevan a creer y no no a veces eso no se basa en ni en la ciencia, ni, ni, ni, ni, ni, en, ni en las pruebas empíricas.